Soy el perro López. Mi signo es este. Yo antes era muy limpio. <risa> Ahora no. Ahora chapoteo en el agua. Y me ensucio. <risa> Yo antes era muy silencioso, ahora no, ahora ladro sin parar. Uf, uf. Uf, uf, uf. Yo antes era bueno, ahora no, ahora persigo gatos. <risas> Yo soy un perro travieso, pero mi hermanita, mira...